Contanos, ¿cómo llegaste a jugar en Boca? En Boca fui a jugar para Riestra, estaba jugando yo de chiquito y me vio el negro Sánchez. Me llevó, a... me vio, le decía a mi papá que me lleve a probar y bueno, cuando tenía nueve años me llevaron a probar y quedé. ¿Cómo es un día de entrenamiento? A ver, contanos un poquito. Y ahí te hacen trabajar mucho físico y después fútbol en cancha de once. ¿a ¿Quién te gusta? Eh, cuando mirás a algún futbolista decís, quiero ser como tal. Hoy está muy de moda Messi, ¿no sé? ¿Te gusta Messi? Sí, me gusta Messi y Cristiano Ronaldo me gusta. Ronaldo también. Bueno, muchas gracias Valentín y bueno, que sea con éxito. A ver, ya la próxima vamos a hablar de, de que estás ya jugando en Boca. ¿Alguna camiseta en especial? ¿Vamos por la 10 o no? Sí, la 10. Muchas gracias. De nada.